Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión estaré presentando dos cosas que compré para un folleto que voy a hacer a continuación. Estas es son lijas para una lijadora roto orbital que me compré hace mucho. Me compré también las pilas. Me compré dos pilas de 4A cada una, pero como soy un inteligente no me compré el cargador. En ese caso no me lo compré las dos cosas juntos Entonces pues, también me quería comprar una herramienta de esta para poder hacer hoyos en, en la pared y madera que, que, que con vibraciones pequeñas, que es una cuchilla, ¿no? recuerdo cómo se llama La uso muy poco, en fin La quería tener para ver, y ya como... Me, el, cotaba, el, el calor me costaba como 50, 60 dólares Y la herramienta me costaba 80, así que por, 20, por, por 30 dólares una herramienta como esa muy bien, pues usarla 3 días, 4, 5, porque la voy a usar, que será muy poco. Aquí están viendo, estos son los discos. Me compré muchos porque como no sé usarlos, tengo que aprender en el camino a usarlos. Y en, en, creo que después, cuando suba otro video, cuando esté lijando lo otro, se van a dar cuenta de que voy a, voy a dar un buen par de ellos. Aprendiendo usarlos. Ahí está, de la marca lo compré. Me parece bien, no era gran cosa no tengo mucho conocimiento de esto, no esto y sí después de, sencillo enseño la herramienta y todo eso me voy a callar y voy a dejar el video continuo porque no tengo mucha ganas de hacer esto si es está hablando por encima porque como lo grabé lo grabé rápido y tengo que ya estaba comentando en ese momento así que voy a pues sí después de bloquear el video y adiós Vean ahí la herramienta bye